Saca el fit, no? Ah, sí, bueno, acá cuando te veamos acá de este lado, güey. te vaya viendo, ya no, sabes, carnal. Yeah. Marketing, ¿de que me hablas si soy el king del pedo rapper de Cypher y freestyling? Sí, el sibarita no. y perrealista Trip Dalí. Yo soy malad de la maladí, maldigo tu tripa ti Puñetas, no eres sexy Eres como una cuba con puro pinche Yo como aguarras más sardí. Enseñarte a rapear así, si en el boosty lo que Hughes mi Bruce Lee, pa mis huevos, pa mis lyrics y mis tricks. Tus líderes soquean mi mic, le caigo en la caja y al kick mientras tú puedes seguir chupándome el dick. I am crack cocaine in the Brooklyn streets. I am the rushing neck cuando me topas en el fit, Te lo digo, lead, this is it Si tú andas de nostalgia en el Carlton y en el Ritz, si saco el flow, rifo bolero, ranchera romántica, ya está de Así así no más, un de regular, un de low.